Bueno, el concepto es que si uno se puede desprender por un momento de la identidad, el nombre, todo lo adquirido, el lenguaje, simplemente ser en silencio, respirar, sin los pensamientos que interfieran, o sea, dejar un poquito todo esto de la, de la concepción y del de pensamiento, es que no hay límites, no hay límites, y ahí es donde realmente uno puede vivir la conciencia plena, lo que le dicen en el, el mindfulness, bueno, no sé, esta palabra, ¿no? que está como muy de moda eh, es donde realmente puedes sentir que eres el planeta o que eres la galaxia o que eres el universo el multiverso eh, la fuente quiero decir no todos tenemos eh, esta cualidad somos parte de algo grandioso lo que pasa es que eh, nos desconectamos con, con nuestro pequeño ego que, que está ahí como interfiriendo, pero no, no, hay interferencia o sea, ahora esta, esta, la vibración vibración sale vibración que voz voz mi voz está aquí, pero sigue su su Y y una y intención uno uno realmente uno realmente puede ganar silencio silencio que silencio muy que es muy mundo en en el vivimos vivimos no, no, vivimos porque no, hay lugar para el silencio. silencio, si si un un silencio exterior, no, no, un un no, interior un silencio interior, el silencio interior es la silencio porque es muy muy porque hago silencio. silencio pero ahora mismo mi mente no para, me canta una canción, me habla de un tema, me habla de otro. Ahí es donde podemos empezar a, a ver si realmente soy, soy yo el que tiene esos pensamientos, o es la canción que escuché en la radio que vino. Realmente eh, no es, no es a, lo, a lo que quiero ir ahora, sino a lo que quiero ir es al silencio interior, porque a partir del silencio interior es donde podemos encontrar ese momentazo de disolución, de despertar, vivir un nirvana, vivir una iluminación y todo el mundo lo puede vivir, es un, un momento espectacular. Luego sostenerlo en el tiempo es prácticamente imposible, porque hay que vivir en este mundo, si no te vas y te recluís y por ahí lo lográs, pero no tiene sentido. o sea Para mí lo, lo emocionante de esto es decir, podemos disolvernos, podemos ser la unidad, podemos ser uno con, con todo, pero a su vez podemos estar en la tierra cuidando la tierra, ayudándola a sanar, porque ahora mismo está herida, y está herida de muerte, pero podemos sanarla para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones que vendrán, y podemos generar más conciencia, y a partir de esta conciencia eh, ser, ser mejores, ser mejores como especie, ser mejores como personas, porque ahora mismo hay mucha, mucha maldad y mucho odio, pero si nos fijamos realmente, el odio y el amor comparten la misma frecuencia. O sea, el odio es el punto más bajo, el como que 0,1 0, de la frecuencia del amor, que es el punto más alto. Entonces, realmente donde donde hay odio, falta amor, es tan simple, ¿no? O sea, y para que, para tener enemigos, o sea, siempre hay dos bandos, ¿no? Entonces, estamos siempre en esta, en esta lucha, ¿no? Porque tal, eh? porque o lo odio a aquel, el otro lo odia. Tan simple como buscar, generar más amor. Entonces, podemos empezar por por nuestra madre, que es el planeta. Estamos en su vientre. Somos sus hijos.